Voy a ir compartiendo pantalla, mientras tanto. Vale. Eh, bueno, venga, pues vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos, a los que no he saludado, no sé si os habéis conectado alguno más. Eh, entonces, hoy, intro a HTML y CSS. Eh, un poco, la idea de esta intro es... Eh, es sacar del tintero eh, algunas de las nuevas tecnologías de maquetación de las cuales disponemos eh, desde hace bueno, desde hace poco y quitarnos eh, de encima otras maneras de maquetar como era eh, los, bueno, poner los bloques, eh, que si inline block, que si poner los floats, que eso era un poco como se maquetaba bastante hace bastante tiempo. Y darle un push bastante grande a, eh, a la manera de organizar bloques en HTML, eh, que es eh, la manera Flexbox, vale, colocando eh, Display Flex en ello. ¿no? Entonces, para ello, tenemos este ejemplo, que voy a hacer aquí un poco de zoom para que se vea, que lo que vamos a hacer es eh, maquetar esta página de Tesla, vale, que es la landing de Tesla. De hecho, si vais a la landing de Tesla, eh, es exactamente esta. ¿Vale? que tienen los coches y bueno, es un poco bastante, bastante fácil de maquetar con un poquito de Flexbox y un poquito de unidades eh, de CSS más moderno como los eh, viewport height y viewport width. Entonces, eh, la idea es que durante la siguiente hora resolvamos este ejercicio, que preguntéis lo que queráis, eh, que vayamos viendo paso por paso cómo planteo la estructura de esta landing y nada, os voy a dejar eh, este repositorio de código con la solución, ¿vale? Eh, en, en un enlace al final de, de la clase. Lo voy a dejar en enlace en el enlace en el canal de Meetup donde está el evento. Y luego subiremos el vídeo a YouTube con el enlace al ejercicio resuelto y el vídeo de, del Meetup, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Eh, yo he abierto... Visual Studio Code, que entiendo que todos conocéis Visual Studio Code o tenéis algún editor de preferencia, pues Atom o el que sea. Igualmente Visual Studio Code, por hacer una intro muy rápida, es un editor de código, es decir, básicamente tú puedes editar texto. ¿vale? Y lo que he hecho es descargarme el ejemplo y abrirlo aquí en Visual Studio Code. Entonces os explico un poco cómo está organizado este ejemplo. Pero es muy sencillo. Simplemente está aquí un fichero README, que es el que habéis visto aquí. Es decir, este es el fichero README redactado, ¿vale? Simplemente con el vídeo. Una carpetita con ejemplos donde tenemos cómo tiene que quedar la página, ¿vale? Como referencia a la hora de maquetar. Y luego también tenemos... Unos cuantos recursos gráficos para que nuestro problema se centre en simplemente maquetar la página, ¿vale? Aquí tenemos eh, las imágenes de pues, un iconito de Tesla, el icono de la hamburguesa, que es este iconito que aparece aquí, ¿vale? ¿Qué más? Eh, nada, el logo de Tesla que aquí no se ve, pero eh, básicamente está en, en PNG. Las imágenes de la portada de Tesla, las que tendremos que colocar y eh, poco más, vale. Estos son los recursos gráficos de los que disponemos. Y luego, por otro lado, tenemos un archivo index.html donde vamos a programar eh, nuestro site y un archivo styles.css donde vamos a escribir los estilos CSS para que todo, pues, quede bonito, ¿no? Que al final esto es eh, la chispa que le da eh, el diseño a la página. Entonces, dicho esto, eh, vamos a empezar. Entonces, para plantear esta página Vamos a empezar eh, por lo más sencillo que es colocar una imagen con el ancho y el alto completo de la, de la zona visible del navegador. Ya sabéis que esta zona visible del navegador se llama viewport, ¿vale? Eh, a ver un segundo que estoy viendo que hay un, uno en el chat. Ah, vale, Roberto que ha dicho buenos días. Vale, si tenéis algo, alguna pregunta y no queréis poner el micro y queréis ponerlo en el chat, puede ser que no lo vea, pero bueno, voy a intentar estar atento, ¿vale? Entonces, eh, lo dicho, vamos a intentar colocar una imagen con el ancho y el alto completo ¿vale? Eh, de lo que sería el viewport, que es la zona visible del navegador. Entonces, vamos a empezar eh, de manera muy rápida abriendo esto en el Finder y haciendo doble clic en el archivo para cargarlo en... Eh... Ahí está. Ahí está, vale, lo tenemos cargado. De momento no hay nada. Eh, en este archivo index.html vamos a poner un, un párrafo. Hola, ¿qué tal? Vale, guardamos y ya podemos ver aquí que está todo vinculado. Vamos a ver si el archivo styles.css, que es el archivo CSS, está bien vinculado. Vamos a poner, por ejemplo, un fondo al body. A ver, esto va a quedar muy feo, pero vale, perfecto, sin problema. Vale, por otro lado veréis que eh, aunque yo escriba código así un poquito pues sin identar o a veces puede ser que me deje algo, veréis que cuando hago control S y guardo el archivo ¡pum! se formatea todo eh, directamente con eh, siguiendo eh, las reglas de formateo de código CSS y esto es porque tengo aquí una carpetita que se llama Visual Studio Code donde hay un archivo settings, esto os lo voy a dejar subido que pone editor format on save, ¿vale? esto lo que hace es que cuando guardo un archivo Pum, formatea el código para dejarlo con un estilo, eh, eh, un estilo de código correcto, ¿vale? Entonces, este es un pequeño tip por si queréis guardaros. Vale. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a poner aquí un section, que es una etiqueta simplemente para marcar una sección de página. La idea es también usar un poquito de HTML semántico, ¿vale? Y usar etiquetas eh, modernas, ¿no? Podríamos usar un div, que es una división de página, pero bueno. Eh, mejor usar una etiqueta sección eh, que es un poco más, más, eh, más modernita. Entonces, vamos a poner una imagen y para poner esta imagen eh, ponemos un atributo src y la imagen está eh, relativa al fichero index html index.html. ¿vale? Eh, vamos a coger la primera, que es la del Model 3, diría. Vale, entonces, como está relativa, eh, no ponemos aquí nada, si estuviésemos sirviendo este índice HTML desde un servidor, tendríamos que poner aquí una barra para indicar que esto es la raíz del dominio. Por ejemplo, si estuviese en tesla.com, habría que poner la barra porque si estuviésemos en tesla.com barra otra cosa, vale, esta imagen, si no le ponemos la barra delante, cargaría relativa a ese directorio. ¿vale? Entonces, eh, vamos a poner aquí imágenes, model3.jpg, ahí va. Y cerramos, cerramos la etiqueta. Vamos a ver si, la, si se carga. Vale, se carga esta imagen eh, de manera gigante. Vale, entonces, eh, para arreglar esto, lo que vamos a hacer es escribir un poquito de CSS. Vale, de momento voy a quitar el background red este. Y vamos a decir que Section, vamos a quitar este body por el momento, que Section, las imágenes que estén dentro de Section, le vamos a poner. Eh, un width de 100, eh, perdón, de 100 viewport width, es decir, que la imagen ocupe el 100% del navegador, de hecho vamos a ver qué tal queda, ahí está, veis que la imagen ocupa justo el ancho del navegador, pero no sé si os fijáis en un detallito muy tonto, y es que pues, la imagen ocupa mucho más de alto ¿Vale? Eso es un problema que tenemos que solucionar. Segundo problema, que aquí hay un pequeño bordecito, y de hecho, no sé si os fijáis, la imagen realmente sí que ocupa el 100% del navegador. Lo que pasa es que eh, lo que pasa es. Eh, ay, perdón. Lo que pasa es que, como aquí eh, el body, por defecto, en los navegadores, tiene un pequeño margen. Se está colocando entonces la imagen como que la pantalla tiene un scroll lateral. Para quitar este scroll lateral simplemente nos vamos aquí y a la etiqueta body, que es el cuerpo del HTML, ya sabéis que el HTML se compone de una etiqueta head y una etiqueta body. En el body está la representación visual de la página y en el head metaetiquetas y cargas de ficheros, como por ejemplo el fichero de estilos que eh, vamos a usar en nuestra página. Entonces en la etiqueta body le vamos a poner un margin cero para que... ¡Pum! nos coloque la imagen justo al ancho perfecto de la pantalla, tanto ahora ya queda al borde del navegador, el segundo problema que tenemos es que esta imagen pues eh, mide más de alto que el alto de eh, la pantalla, entonces para arreglar eso lo que vamos a decirle es, oye pues a la altura pone un 100% viewport G y fijaos lo que pasa aquí. Y diréis, hostia, qué guay, porque ahora la imagen sí que ocupa el 100% de la pantalla, pero sale el coche eh, un poquito, no sé, eh, como aplastadito, ¿vale? Y básicamente queda el coche eh, horrible. Al final, el coche se adapta al tamaño de la pantalla, porque si el viewport cambia y el viewport es la zona visible, ¿eh? fijaros que estas unidades CSS lo que indican es el 100% del viewport width, es decir, del ancho del viewport, y el 100% del viewport height. Si estáis usando Visual Studio Code, pues me parece que no hay que instalar ningún plugin, sino que te viene la referencia de MDN para que tú veas aquí y puedas leer la documentación exactamente de lo que indica. Entonces, para arreglar eso, lo que podemos hacer, como esto es una etiqueta imagen, ¿vale? lo que le podemos decir es object fit eh, cover. Entonces, lo que hace object fit cover es lo siguiente es coge un objeto imagen y haz que la imagen que está cargando cubra este tamaño, ¿vale? De manera que ahora, si os fijáis, la imagen está cubriendo el 100% de la pantalla y haga ancho o haga estrecho el navegador, siempre el coche va a quedar bien colocado con las dimensiones correctas. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta podéis parar, ¿eh? Eh, perdona, Mar, eh, la etiqueta Object Fit que es relativo a las imágenes, ¿no? Es decir, Object Fit lo que indica es que el objeto imagen, ¿vale? Sí. Que va a colocar, siga unas reglas, ¿vale? Por ejemplo, eh, eh, eh, anteriormente tú puedes colocar una imagen de background, ¿vale? Tú puedes colocar esta imagen como el background de este section, si quieres. Lo que pasa es que si lo colocas como el background, al final no tienes una etiqueta imagen y si un buscador quiere rastrear tu página... Y coger los atributos de SEO de esta imagen, como por ejemplo eh, el alt eh, model 3 o el title mmm, ahí va, model 3, que al final es lo que el buscador Google, por ejemplo, indexa cuando tú te vas aquí y pones model 3. ¿vale? Es bueno que las imágenes estén etiquetadas para que las encuentre el buscador. Entonces, si tú la pones como background de section... Al final lo que estás es eliminando etiquetas y eliminando contenido semántico. Entonces, en vez de usar backgrounds, usamos imágenes y para que la imagen quede bien colocada, usamos object fit con el atributo cover, perdón, eh, usamos la propiedad object fit de CSS, marcada con el valor cover, que también se puede usar cover para background, pero en este caso me parece que es background position, o bueno, background background Position, no, background posición no eh, background, no me acuerdo cuál es eh, background imagen y metes la url con los dos puntos barras y buscas, ah vale, si pones background clip, eh, no, a ver te voy a decir, si pones background pa pa pa, pa, pa background imagen, y más y más si pones la imagen no y luego cover, no sí. o, o contain, vale, pues estos mismos estas mismas reglas las puedes poner aquí, de hecho si en vez de poner cover pones contain la imagen queda contenida en el ancho y el alto del navegador. Lo que pasa es que esto no nos interesa porque al final se nos quedan unos márgenes blancos aquí, muy feos. Vale. Entonces vamos a ponerle el cover y ya tenemos pum, nuestra primera imagen colocada aquí, eh, súper mona. Vale, lo que vamos a hacer ahora es directamente vamos a colocar eh, dos secciones más con el resto de, de imágenes. Si me dejáis un momento mirar el ejemplo, no recuerdo, eh, primero va el Model 3, luego va el Model S y luego va el Model X. Por tanto, primero el Model 3, luego el Model S y luego el Model X. Y finalmente, a ver, vamos a verlo bien, Model 3, Model S, Model X... Model I y, y Solar Powerwall. Por lo tanto, nos falta el Model I y, y los Solar Panels, estos que, pues aparte de coches, esta gente pues, también vende eh, placas solares. Vale. Y aquí, bueno, eh, tendríamos que cambiar estos alt. Lo que voy a hacer es eh, solo ponerlos en el primero, ¿vale? Por no perder mucho tiempo aquí redactando esta información. Vamos a ver qué tal queda. Y fijaros que ya tenemos, ¡pum! Perfecto. Las imágenes cargadas como la landing de Tesla. Ya me diréis, hostia Mar, que es que aquí hay un píxel, ¿eh? no sé si lo veis, una entre, es decir, ahora voy a mí aquí un poco de zoom. Perdón, el zoom aquí no va a ir muy bien. Eh, no sé si lo veis, que hay un pequeño huequecito entre sí. la sección, ¿vale? Y eh, la imagen de arriba. Esto es porque al final... Eh, la sección tiene un tamaño, ahí está, en la sección de arriba se ve se ve que la sección cubre el espacio entero, pero la imagen no, cubre un poquito menos. Esto diréis, hostia, ¿de dónde viene este hueco? Bueno, este hueco viene de que aquí hemos puesto un enter. De hecho, si os fijáis, si no ponemos un enter aquí, lo que pasa es que el editor no me lo va a dejar hacer porque tengo el formato unsafe puesto, pero voy a poner un formato unsafe a false un momento para que me deje guardar. Entonces, si aquí no pongo un enter, veréis que, ahí va, a ver si se ve. No sé si ha desaparecido el de arriba, creo que el de arriba sí habrá desaparecido. ¿eh? Sección, ahí está, ¿veis que? Vale, bueno, aquí no me desaparecerá y ahora te digo por qué. Porque se me ha olvidado poner el eh, section, Voy a poner section font size a cero. Ahí está. Y ahora ya no queda ese huequecito. Más que nada, lo que pasa es que no me acordaba de que esto realmente funcionaba así. Pongas espacio o no pongas espacio, eh, como dentro del section potencialmente podría haber texto, si no pones el font size a cero, eh, la maquetación en Chrome, en Safari, deja un mini espacio como si allí hubiese un espacio en blanco para poner texto. Entonces, ahora ya si os fijáis quedan todas las imágenes pegadas una tras de otra. ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente al section ponerle font size 0 y dentro de la section vamos a hacer un eh, div Ahí va. con una clase eh, overlay. ¿vale? Y en la clase overlay lo que vamos a hacer es recuperar el font size. Section.overlay al tamaño inicial del navegador que es un EM. ¿vale? Vale, entonces ahora podremos escribir el texto del cual cuelga esta landing, que básicamente es Model 3, y no sé qué pone, eh, programar una prueba de conducción sin contacto. Vale, vamos a poner, a poner aquí este texto: eh, H1 Model X. Y aquí vamos a hacer un H2, programar una prueba de conducción. Ahí Va. no diría el Model 3, eh, Marc. Ay, perdón, sí, sí, Model 3, sí, se me ha ido aquí la castaña <risa> Gracias. Nada, nada. Vale, entonces, tenemos ahora, vamos a ver este texto, este overlay se nos ha quedado aquí abajo, ¿vale? No sé si se ve, vamos a quitar esta imagen un momento. A ver, en este section tenemos este div overlay que se nos ha quedado eh, aquí abajo. Entonces, para colocarlo, que este div ocupe justo el espacio que ocupa la sección, le vamos a poner al overlay que ocupe, eh, que, que esté por encima del de section. Para hacer esto pondremos un posicionamiento absoluto. Vale, Y al posicionarlo de manera absoluta, veréis que no pasa nada, pero de repente este div ha pasado un ancho y un alto de 0 por 0 píxeles. No sé si lo podéis ver aquí, que mide 0 por 0. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es que este overlay se posicione con un top. Eh, 0, left. 0, bottom. 0, right. Y ahora este overlay ocupa 693 por 766, ahí está, ahí está, el overlay es que estaba un poco más abajo, ¿vale? Lo que pasa es que este Model 3, si le damos aquí a los estilos computados y buscamos font size, vemos que se ha quedado font size 0 píxeles. ¿Esto es por qué? Porque viene heredado de eh, este section 0 que le hemos dado. Entonces, para que se nos quede el font size correcto, eh, vamos a decirle eh, un rem, ahí está. Y diréis, hostia, ¿qué ha cambiado aquí? Bueno, resulta que el em es relativo al section padre. Es decir, que como en el section he colocado un font size 0 píxeles, si aquí le coloco un font-size de un em, está cogiendo, por ejemplo, es decir, si aquí hubiese colocado un font-size de 16 píxeles y aquí coloco 2 em, el tamaño del texto dentro del override será 32 píxeles, porque es el doble del de font-size padre. En cambio, si aquí pongo 0 píxeles, pues aquí por mucho que ponga em, siempre va a ser 0. Por lo tanto, en vez de usar em, uso rem. ¿Esto qué es? El REM, a diferencia de coger el tamaño de la etiqueta inmediatamente padre, coge el tamaño del body. Como el tamaño del body sí que sigue siendo 16 píxeles, por eso el tamaño de este texto es, bueno, en este caso 48, porque le he puesto aquí un 2M, si no recuerdo mal, ¿no? 2 REM. Ponemos un REM. Me parece que el tamaño por defecto, pues son 24 píxeles en este caso, ¿vale? Y ahí ya se nos coloca el texto... Eh, correctamente vale, ahora lo que vamos a hacer es centrar este texto aquí en medio entonces para centrar este texto aquí en medio eh, lo que voy a hacer es eh, como este overlay, si os fijáis en el overlay, ocupa el 100% del section, es decir, que está como por encima del section, fijaros que la imagen es que aquí no se puede ver, pero veis que si selecciono el overlay y el section ocupa exactamente lo mismo una de las cosas que podemos hacer para verlo es ponerle aquí un botón eh, botón 80 píxeles y podéis ver que el overlay ahora bueno, le he quitado el botón porque le he puesto el 80, 80 píxeles veis que la imagen ocupa el 100% y el overlay ocupa el 100% menos 80 píxeles respecto de la parte baja vale, entonces para hacer que este h1 y este h2 se centren, lo que podemos es convertir este overlay en un display flex y decirle align-items center si decimos align-items center lo que hace es centrarlos verticalmente vale y le decimos flex-direction column por qué bueno, vamos a comentar un momento esta propiedad y vamos a ver eh, que sin el flex-direction column por defecto al habilitar el modo flex se flexan los elementos en fila uno al lado del otro entonces, si ponemos flex direction column, ¿vale? se flexan los elementos pum, uno debajo del otro. Lo que pasa es que al hacer el flex direction column están centrados, pero ahora están aquí arriba. ¿Por qué? Porque al cambiar el eh, modo de flexado de filas a columnas hay que añadir otra que es justify content center. ¿vale? Si queréis saber más de cómo funciona eh, Flexbox, os recomiendo 100% que hagáis este ejercicio en casa que es eh, flexbox creo que se llama ah flexbox froggy exacto este es un jueguecito muy muy guay lo voy a pasar el enlace en el chat vale para que lo tengáis ahí eh, a ver más chat y ahí está entonces eh, este ejercicio mola un montón porque es básicamente tienes que colocar las ranas encima de las hojas ¿Vale? Eh, poniendo propiedades eh, de, de, de Flexbox ¿vale? entonces eh, lo que tienes es aquí te dan un poquito de te dan un poquito de teoría ¿vale? y tienes que resolver 24 niveles y vamos al nivel 1 que es muy sencillo aquí te dice justify content puede ser flex start, flex end, center, space between, space around, entonces tú pones justify content, flex end y la rana se coloca sobre su hojita entonces, este es para aprender eh, CSS Flexbox. Es muy interesante hacerse este juego. Vale, entonces, perfecto. Ya tenemos el texto centrado. ¿El texto tiene que estar centrado? Hombre, realmente no tiene que estar centrado, sino que tiene que estar centrado solo horizontalmente y tiene que tener un espacio respecto de la parte superior. Por lo tanto, en vez aquí de ponerle eh, un Justify Content Center, vale, lo voy a dejar aquí, y simplemente a este overlay le voy a poner un padding top del de, eh, 20%, por ejemplo. Ahí está. Y ahí ya se queda un poquito mejor. Fijaros que aquí he colocado este padding que en el overlay... Ahí está. Este, ¿Vale? Vale. Y lo que necesitamos también es... Vamos a mirar que eh, el H1 sea más grande que el H2 y el H2 tenga eh, una línea... Eh, debajo, por lo tanto lo que vamos a hacer es eh, pum, pum, pum, pum, que de section overlay eh, el h1 y de section overlay vale, una pregunta, eso ¿Tú? es concatenar CSS ¿no? Sí, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que estas propiedades afecten tanto el h1 que está dentro de sección overlay como el h2 que está dentro de sección overlay ¿vale? entonces ahí lo que vamos a hacer es decirle que el color sea gray a, a ambos textos, ¿vale? por lo tanto ahora ambos textos serán, tendrán el color gris lo que vamos a hacer es quitarle, si os fijáis tanto el h1 como el h2 llevan por defecto un margin, que el navegador les pone un margin, por lo tanto vamos a poner margin 0 para que estén pegados uno al otro. Y ahora lo que vamos a hacer es, en el h1, le vamos a poner un eh, font size de 1.5 em, ¿vale? relativo al overlay, que tiene 24 píxeles, por lo tanto, esto va a ser bueno, 1.5 por 24, que no sé cuánto es. A ver qué está pasando, overlay h1 1.5 em... Me lo está... Ah, bueno, claro, obviamente que por defecto el H1 ya tiene ese tamaño. No había caído yo en eso. Vamos a ver el H2. Vale, pues le vamos a poner el tamaño, si queréis, eh, 2EM. Vale, bueno, el H1, 2EM, ahí está. Y el H2 le vamos a poner un tamaño de... Ahí, espera un segundo, que tengo aquí los controles de zoom un poco en medio. Y el H2 le vamos a poner eh, 0,8EM para que quede un poquito más pequeño. 0.6, ahí perdón, H2, Buah, aquí va a quedar demasiado pequeño, 0,8 bueno, vamos a dejarlo a 1M a ver qué tal queda 1.5 Pues 1.3 Vale, ah, esto ya me gusta Bueno, yo creo que este tamaño es como más grande, ¿no? En realidad 4M y aquí al H2 le vamos a poner un padding top de 20 píxeles para que quede un poco de espacio y un eh, text decoration eh, underline para que esté eh, la rayita esta del texto que va subrayado, si os fijáis. Aquí lo único que me faltaría es cargar la fuente. ¿Vale? Pero bueno, como la fuente no la tengo, eh, voy a dejar la fuente esta cutrilla o me puedo ir a Google Fonts y buscar eh, una fuente que nos guste, que ahí me podéis decir eh, cuál os guste, que no sea Roboto, por favor, que la tengo un poco aburrida. Eh, vamos a ver una que se pareja. Yo tampoco es que sea diseñador, ¿eh? pero la Rubik. Bueno, no se parece mucho, pero el, vamos a colocar esta fuente... Eh, descargar familia, bueno aquí me la estoy descargando y lo que quiero es eh, meterla en bebida vamos a mirar, no me acuerdo dónde es, dónde era esto, vale, añade el enlace vale, y aquí me dice que tengo que copiar esto y lo puedo poner en mi html aquí está lo coloco y ahora le podemos decir al body que eh, font family sea eh, sea no, Roboto no, Rubik, ¿no? ¿cómo se llama? Eh, Rubik ahí está, bueno queda un poquito más mono no todo lo guay que debería pero bueno, al menos no queda la tipografía esa eh, por defecto que lleva el navegador, ¿vale? y así vemos cómo meter una tipografía de Google Fonts simplemente ya veis que le he dado aquí al más me sale para copiar eh, la etiqueta link que puedo meter directamente en la cabecera del navegador ¿vale? en la cabecera del html vale bueno tenemos esto listo alguna pregunta dudas hasta aquí nada sí, bueno sí, tengo, tengo una cosa tengo una cosa dime, dime. Eh, tú para lo que diste al principio del body para cero Sí. Yo estoy acostumbrado más que a poner body, eh, poner un asterisco y poner el margin vale. y más cosas. O sea, es lo mismo a fin de cuentas, ¿no? No, o sea, no es lo mismo porque fíjate que este selector CSS solo selecciona el body y el margin solo lo tiene el body. vale Porque el navegador cuando carga estilos por defecto y aquí puedes ver si por ejemplo cargas el H1 y le das a computado, puedes ver que el font size del H1 pone aquí, User, I, User Agent Style Sheet. Estos son estilos por defecto que pone el navegador. Entonces, el navegador le pone estilos por defecto a muchas cosas. Por ejemplo, la etiqueta pre, que es para código eh, para poner código en una web, tiene una fuente monoespaciada. ¿eh? En cambio, el h1 y el h2 pues tienen un margen de un em por defecto. Entonces, si tú pones aquí un asterisco y pones... Asterisco, pum, lo que estás haciendo es cargándote todas las etiquetas el margen de un tirón. Entonces, mm -hmm. eso al final eh, puede ser que no sea interesante eh, según cómo vayas a maquetar. Además, que el performance no será tan bueno porque al final estás cogiendo y aplicando una regla sobre todas las cajas de tu index HTML. ¿Vale? Por tanto, yo soy bastante pro de evitar eh, el selector asterisco porque básicamente. Si lo usas demasiado, al final haces que tus selectores afecten a tantas cosas que acabas perdiendo un poco el control sobre eh, qué estás haciendo y qué no. Entonces, a mí, por ejemplo, eh, cosas como Reset CSS me gustan bastante, pero el Reset CSS es algo muy personal. Es decir, por ejemplo, este Reset CSS es un archivo CSS que tú puedes cargar y que te pone todo, eh, todas las etiquetas, ¡pum! margen cero, padding cero, border cero. Hombre, vale, lo que pasa es que también te digo que el Reset CSS no estandariza nada. Es una ilusión que la gente cree que esto estandariza todo, pero luego cada navegador tiene sus, bicis y sus pequeñas particularidades. Entonces, yo no soy muy fan de, eh, de usar esta, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, por lo que te digo, porque al final incurres en un coste de performance en este caso este no está usando la estrella por lo tanto, bien, pero fíjate a cuántas a cuántas eh, etiquetas le está aplicando todo esto ¿Y si, hay, ¿y si yo quiero usar el vertical align que viene por defecto en un párrafo? quiero decir y, es decir, aquí hay muchas cosas que, por ejemplo pone un font size de 100% a todo entonces qué tengo que ir luego sobre escribiendo el font size a todas las etiquetas que quiera cambiarlo no hombre, para eso están las unidades EM y REM ¿no? entonces bueno eh, aquí hay como varias escuelas de pensamiento, ¿no? eh, Maquetar es una cosa que al final estás diseñando y aunque sea código, pues cada uno tiene un poco su manera de hacer y hay muchas maneras buenas. ¿eh? Con eso no quiero decir que no hoy no lo uses. No, seguramente igual en algún proyecto pues puede ser que te sea interesante. Vale. Eh, bueno, vamos a colocar muy rápido el resto de textos, que es eh, poner aquí eh, Model S. Los voy a copiar enteros, ¿eh? Model X. Model I y, y el último, no me acuerdo qué pone. En el Model I, De hecho, creo que más rápido que abra el vídeo, porque si tengo que estar viendo el GIF cada vez. Vamos a abrir el vídeo. El Model I, Solar y Powerwall. Energía para todos. Vale, pues lo vamos a poner aquí. Solar, solar y power wall. Energía para todos. Vale. Y se me están quedando todos aquí. ¿Esto por qué es? Porque si os fijáis, todos los overlays están colocados dentro de un section, pero en el section no le hemos puesto un position relative, ahí está. Al no colocarle el position relative hacemos que todos los overlays al tener el position absolute estén posicionados de manera absoluto absoluta respecto del body. Entonces al final están todos en el top cero del body que al final es arriba de toda la página. Por eso se me quedaban todos colapsados arriba, ¿vale? Entonces ahora veis que ya cada sección tiene su etiqueta eh, de título, ¿vale? Y aquí me he dejado uno, ¿no? Me... Estoy viendo. Model 3, Model S. Ah, vale, claro. Es que esto es el Model I. Y, y esto es el Solar Power Wall. Esto es Model I. Pues sí que tienen coches esta gente, macho. Ahí está. Vale. Ahí está. Normal que sea el tío más rico del mundo. Con tantos coches. Vale. Entonces. Bueno, aquí faltaría. Colocar bien los colores, si queréis aquí, para ser un poquito más curiosetes, le podemos, coler, le podemos colar al h1 un color eh, dark gray para que quede un poquito más oscurillo. Veo que el dark gray de dark tiene nada, por lo tanto eh, lo que vamos a colar es el dark gray en el h2. A ver, dejadme mirar, bueno, si no puedo poner el color aquí directamente. ¿eh? Eh, con 1, 1, 1, 1, 1, a ver, ahí queda un poco feo. 2, 2, 2, ya sabéis que cuando repetís la terna de números, esto es RGB, por lo tanto, eso es un color gris siempre. 2, 4, 4, 4, a ver, bueno, más o menos queda un poquito más curioso. Y el diseño queda un poquito mejor. Vamos a, me a seguir mirando el QuickTime. Y nos faltaría ahora colocar, por un lado, la barra de menú... Bueno, el logo de Tesla, que según voy haciendo scroll a la página, el logo de Tesla y la hamburguesa están colocados arriba siempre, ¿eh? en la misma posición, independientemente de que hagas... Sí que es verdad que aquí hay una cosa que no voy a replicar, y es el efecto este de opacidad que se carga, porque ahí tendríamos que hacerlo... Eh, ya en javascript porque si os fijáis según voy haciendo scroll la opacidad de model y va apareciendo y desapareciendo ¿vale? eh, pero lo que sí que voy a colocar es los botones, vamos a empezar por los botones si queréis pedido personalizado y saber más vale, entonces lo que voy a hacer aquí es eh, voy a crear un div en el html me voy a crear, quedar en la primera sección vale y vamos a crear aquí un div eh, que sea eh, class eh, section menu por ejemplo y aquí voy a crear un div con la clase button que será el primer botón que aquí pone pedido personalizado y saber más vale por tanto voy a crear button pedido personalizado vale y saber más vale saber más entonces, lo primero que voy a hacer es pintar los botones. Entonces, a la clase Button le puedo decir lo siguiente. Eh, a ver qué tal quedan. De momento queda esto eh, super feo. Entonces puedo directamente escribir el estilo aquí un poco para ir probando. Y le puedo poner background... A ver, vamos a empezar con un background red un poco para poderlos ver red eh, vamos a poner un padding 10 píxeles top bottom eh, 20 píxeles left right esto quizás un poquito más, 20-25 vale luego le vamos a decir un border ahí va, perdón border Radius de 20 píxeles. A ver qué tal queda. a ponerle un poquito más. 35. Vamos a subirle aquí. Ahí un poquito más ancho. Eh, están en mayúsculas, por lo tanto, text transform uppercase. Eh, luego, el background no es rojo, sino que sería RGBA. Eh, vamos a poner aquí mmm, 80... 80 80 80 0,8 para que sea un gris transparente al 60% por ejemplo vale más que nada ahora lo veremos para que se quede esto ahí eh, el color del botón es blanco diría no lo sé y el font size vamos a ponerle 1.5 m em, vamos a bajar un poquito unos cuantos puntos 1.2 por ejemplo está bien vale copiamos este estilo y lo pegamos en el css bajo la etiqueta button y ahora me quedan los dos botones perfectos me faltaría fijaros que el fondo es transparente por eso he puesto un color rgba vamos a ponerle aquí un text align center para que alinee el texto, le vamos a poner un poco de margin eh, top bottom 10 píxeles, left right 20, para que queden un poquito separados, y ahora lo que quedaría es, en el saber más, ponerle un estilo un poco alternativo, que sea button white, entonces, todos los button que además tengan Button y white, lo que le vamos a poner es un background bastante bastante más claro, como por ejemplo este color de aquí y el color eh, gris, ¿vale? Para que quede alternativo este botón, vale, ahí ya lo tenemos, me ha quedado quizá demasiado claro, pero bueno, yo creo que no está tampoco de todo mal, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Te parece, no? Bueno, se parece, se parece cero. Esto es un montón más oscuro, ¿no? Me estoy dando cuenta. Es, es, es más bien blanco, ¿eh? Es más bien blanco 100%, ¿no? Sí, parece. Sí, no parece. Tan... O sea, esto sí. es como un, como un gris, como un negro muy oscuro. Vale, por tanto, vamos a copiar este. Más que nada por ajustar los colores, ¿eh? Pero tampoco es que. No creo que me llame Elon Musk aquí a decirme que he colocado mal los colores de la página, pero nunca se sabe. Y vamos a ver, este es blanco con el texto negro. Pues sí, sí, 100% el texto de este color, el texto de este botón es negro. Vale, una de las cosas que podemos hacer si queréis es hacer lo siguiente. Este color eh, oscuro parece ser que es el mismo color, o sea, es decir, este color del background de este botón parece ser que es el mismo color de este de este texto. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es declarar unas cuantas variables CSS. Y vamos a declarar la variable eh, black y le vamos a, col a colocar eh, el color black será, eh, eh, eh, será este color de aquí. Por tanto, ahora podremos reutilizar, en vez de poner este color, le ponemos usa la variable. Black. Y aquí le podemos decir que este h1 que le habíamos colocado... ¿Dónde está el h1? Al h1 que le habíamos colocado este color, le podemos decir usa la variable Black. Y así ahora, tanto este Model 3 como este botón usan la variable Black. Y si os vais aquí abajo, tenéis la variable y le podéis cambiar el color. Entonces, si le cambiáis el color, cambian el color tanto del botón como, de el, como del texto Model 3. ¿Vale? Eh, ¿Habíais usado variables CSS antes o no? ¿Vale? Sí, un poco, ¿eh? Son súper útiles porque luego por JavaScript tú puedes cambiar solo esta variable y al final lo que consigues es cambiar todo el tema visual de la página, ¿vale? Vamos a ver el chat que hay algo. Vale, Adri decía que no. Vale, entonces tenéis aquí variables CSS. Fijaros que lo que le estoy diciendo es: crea esta variable black. Las variables CSS pueden ser colores, eh, pueden ser tipografías, pueden ser un box shadow que coloque sombra, lo que sea, ¿vale? Entonces ahí tenemos los botoncitos, eh, faltaría, ahora en el section menu, pues podemos hacer en el section menu un display, eh, display ajá, flex, ¿vale? Y ahí me quedan uno al lado del otro, ¿vale? Si os fijáis Ahora corregiremos el, los botones para que, para que estén los dos al mismo tamaño, vale. Pero una manera rápida de eh, una manera rápida de, de que los botones estén al mismo tamaño es poner un display grid, vale, en vez de flex y decir eh, grid template columns un FR, un FR de, es decir, ponle a los dos botones el mismo tamaño, ¿eh? si os fijáis ahora aquí hay una grilla de el mismo tamaño a la izquierda que a la derecha, ¿vale? y quedan esto es el CSS Grid, que a diferencia de CSS Flex, lo que nos permite es configurar como si fuese una grilla, ¿eh? el Flex el tamaño del contenido eh, si no le pones tamaño al contenido se adapta al contenido que tenga, por eso este botón eh, si os fijáis aquí, pues podemos verlo en, si le ponemos un display flex en vez de grid, pues este botón el tamaño se adapta al contenido con los paddings, en cambio si le ponemos el display grid y le decimos divide el espacio en, y esto es una partición del frame y otra partición del frame, lo que hace es divide esto en necesito dos una partición y una partición, por tanto lo divide en dos y lo hace de manera automática y ahora o sea, ya lo, te... divide, lo divide en partes iguales, ¿no? Sí, o sea, cada vez que tú pones un FR es una división del total. Por tanto, vale. si pones un FR, un FR, un FR, estás haciendo tres divisiones del total, tres divisiones. total del 100%. De hecho, si tú pones aquí, por ejemplo, un FR, 30 píxeles, un FR, lo que hace es y dirás, hostia, ¿por qué este saber más se ha quedado aquí? Porque entonces al primero le coloca un FR al segundo 20 píxeles y al tercero un fr, pero lo que puedes hacer si quieres es para tener esto aquí controlado, pones un span por ejemplo y entonces aquí sabes que esta separación son 20 píxeles ¿Vale? entonces puedes colocar esta separación al tamaño que, que tú quieras y aquí le podemos poner un tamaño de pues no sé qué tamaño hay pero vamos a ponerle 50 ¿vale? entonces vamos a poner aquí en esta css 50 píxeles vale y luego lo que vamos a hacer es eh, estos botones están colocados alineados respecto de eh, la parte inferior de la pantalla no diría y estos están alineados o sea es decir model 3 y h1 están alineados sobre la parte superior de la pantalla por tanto en vez de poner el padding que esté top en el overlay lo que voy a hacer es Quitar el padding top del overlay y hacer aquí un div que sea eh, class hero, por ejemplo, y a la clase hero le voy a decir eh, hero padding top 20%, ¿vale? Y entonces ahora... Bueno, me falta, como he puesto un div, el text-align-center, que no sé dónde lo tenía. Text-align-center, ah, bueno, que lo tengo en el botón, perdón. Lo tengo que poner ahora dentro de este div también para que alinee estos dos textos, porque ahora ya no dependen de un flex, ya no dependen de un flex, sino que dependen de un div que se llama giro. Es decir, han pasado de estar en modo flex por estar dentro de overlay a estar en modo normal por estar dentro de giro y giro no tiene ningún display flex. Por tanto, este div... Sí que se le aplica Display Flex porque es hijo de Overlay, pero a estos no, ¿eh? Entonces ya lo tengo aquí. Sigue estando ahora este a un 20% de, de, de a un 20 de Padding Top, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, como ahora tengo, si os fijáis, voy a hacer esto un poquito más grande, ¿vale? Para que podamos ver todos un poquito más. Como ahora tengo... Te has puesto, ha puesto una cosa en el chat, ¿eh? Ahí, vale, vale. Muchas Gracias. Sí. A ver. Ah. No veo el chat eh, Grid Gap también podemos usar Sí, sí, también podéis usar Grid Gap O sea, yo aquí simplemente es una intro eh. Eh, lo, lo que pasa es que eh, Aquí la, la idea de la intro es Que veáis pues, Diferentes maneras de maquetar Una de ellas eh, es eh, eh, Poner directamente los tamaños en la grid Sí que es verdad que aquí, si usas Grid Gap Fíjate lo que pasa eh, Vamos a mirar a ver eh, bueno, en este caso sí que me puedo quitar el spam, sí, 100%, ¿eh? Sí que puedo quitarme el spam, quitarme este 50 y poner aquí un eh, grid... ¡Ay, perdón! Ah. Grid Gap eh, 20 píxeles, ¿vale? O sea, sin problema. Lo que pasa es que simplemente lo he puesto eh, aquí, pues por no ponerme a explicar más propiedades de grid. Detalle, pues ya que os habéis molado este tema. Ah, igual... Es verdad, Mark. Eh, ¿Puedes sí, dejar, para... Bueno, para... yo ya lo hice por lo menos, el Grid Garden? ¿Lo conoces? Sí, de hecho es lo que iba a decir ahora. Igual que está... <risa> eh, igual que está... Eh, muchas gracias. Igual que vale. está el Flexbox Froggy para eh, Flexbox, está el Grid Garden como bien apuntabais. Que en vez de ser ranitas son zanahorias, creo, ¿no? Bueno, zanahorias y... Ahí está, zanahorias y cositas... Entonces, el grid garden sirve para eh, lo mismo, aprender eh, CSS, pero en el formato de colocación de elementos modo grid. ¿vale? Pero bueno, aquí, insisto, esto va, ya sabéis, CSS para gustos colores. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora, separar estos dos, estos dos, estos dos bloques están flexados. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de poner aquí un eh, just Align Items Center, Flex Align Items Center, voy a poner un Justify Content Space Around. ¿Para qué? Para que este se pegue abajo y este se pegue arriba, porque hay dos. Entonces, este se va a pegar abajo. Perdón, Space Around no. Es Space Between. Entonces, este ahora está pegado a un 20% de arriba y este está pegado abajo. Si te fijas, este está pegado arriba y este está pegado abajo. Por tanto, vamos a poner aquí en stage css el, ¿dónde está? en el overlay, ahí está eh, justify content eh, space between para que deje espacio entre ellos dos y ahora los botones directamente que son el section menu, le puedo poner un padding bottom de eh, yo qué sé, 80 píxeles para que quede a 80 píxeles de abajo y ya tenéis ahí está en mobile no va a quedar muy bien, pero bueno, porque tampoco aquí es que vayamos a hacerlo 100% perfect. Eh, responsive. Ya tenéis más o menos que la, a, se adapta a la pantalla. Así que es verdad que al final, ojo, recordad que esto está colocado respecto arriba con un porcentaje de un 20%. Y eso está colocado con, abajo respecto a un tamaño fijo de 80 píxeles. Por tanto, aquí podríamos poner, si queréis, un 10% para que quede un poquito también relativo. ¿eh? Y así, dependiendo de la pantalla, pues siempre se coloca un 10%. Así que es verdad que lo bueno de poner el space lo bueno de poner el Flex con el Space Around, y parece una tontería, pero no lo es, es que cuando subes, al no posicionar esto de manera absoluta, si el navegador es muy pequeño, nunca se sobrepondrán estos botones a este texto. Nunca. Y eso es lo bueno de usar el Flex con el Space Around. Between. Una de las cosas que le podemos poner es aquí un padding, padding, padding, padding, padding, padding top de 40 píxeles. Y este padding top normalmente no afectará, pero cuando se vayan a pegar arriba sí que es verdad que aquí siempre va a haber el padding top de los 40 píxeles. Entonces así cubrimos pues eh, todos los dispositivos posibles. e Insisto, no me voy a meter aquí en el mobile porque ya tendríamos que poner eh, hacer qué pasa con este grid cuando sea mobile, poner media queries o lo que sea ¿no? entonces aquí no, no me voy a meter vale, entonces ya teníamos la página del Model 3, eh, por falta de tiempo, tampoco me voy a poner a maquetar el resto de Model X, Model Y pero bueno, que para hacerlo un poco rápido suponiendo que los textos son los mismos voy a copiar simplemente el overlay y le voy a cambiar los nombres vamos eh, a dejar aquí este H1 y este H2 esto va aquí esto va aquí y voy a cambiar simplemente los títulos ¿no? Model Y Model X Model S y Model 3 vale, y ahí tenemos pues todos los coches con sus botones insisto, aquí ya podríamos meternos en en cómo en cómo hacer que esto esté animado si sí es ver que pues esto es html y css solo por último lo que vamos a hacer es colocar el menú y ya terminamos a ver si han escrito algo por el chat que me sale aquí un 1 eh, ah vale shirley que decía que muchas gracias nada a ti por asistir eh, lo que vamos a colocar es eh, Ahí está, el menú de Tesla y la hamburguesita. Entonces, para colocar el, el footer no lo voy a hacer porque, bueno, no, no creo que me dé tiempo. Pero si me lo pedís, lo hago. Eh, lo que vamos a colocar es el logo de Tesla y la hamburguesita para que esté fijado siempre, ahí tenemos el logo de Tesla y la hamburguesita, ¿vale? Para que esté fijado siempre arriba de la pantalla. Entonces, esto podemos hacer un, eh, una etiqueta nav, ¿vale? Y aquí vamos a hacer, si queréis, un div... Que le vamos a poner eh, la imagen src eh, images logo Tesla, ¿vale? Esto sería uno. Y este será div eh, class logo. Y aquí vamos a hacer otra que sea eh, burger. Y esto es hamburger icon. A este le voy a poner un width de 40 píxeles para que tenga... Y a este le voy a poner un width de eh, 150 más que nada para que no me queden las imágenes ya de saque con un tamaño muy grande. Vale, entonces tenemos estas dos imágenes aquí. Buah, me, he, me he pasado 30 pueblos con la hamburguesa, ¿no? No creéis. Bueno, tampoco 30 pueblos, un poquito. Vale, entonces vamos a colocar este nav y vamos a darle estilos al menú, ¿vale? vale eh, menú mm, menú tera, ¿vale? y a este nav le voy a poner de momento un display di, ajá, display eh, flex, lo mismo que antes, para que queden uno al lado del otro le voy a poner un eh, justify content space between para que quede el espacio entre ellos vale y le voy a poner un padding de 30 píxeles a todo el nav. ¡Pum! Y me queda ahí. Por último, le voy a poner un position fixed. Y al ponerle position fixed, ha desaparecido. Pero si le ponemos un top 0. Cero... A ver dónde lo tenemos... Ahí está, lo tenemos aquí. Habría que ponerle un z-index 10, por ejemplo, para que quede por encima. Y aquí habría que poner top 0, left 0, right right 0. Y ahí tenemos ya el menú colocado arriba de la pantalla. ¿Qué os parece? ¿Sí? Detalle importante: el position fixed es un tipo de posicionamiento que no es absoluto, siempre es aquí. Lo pone, de hecho, si lo leéis, mira, siempre es eh, bueno, no lo pone, tendríamos que abrir MDN, pero siempre es fijo respecto de el viewport, es decir, esto estará fijo a un top cero, siempre respecto de la pantalla. Por ejemplo, si queréis poner eh, una notificación en la pantalla o algo, también se pone con estilo fixed, vale. Y ahí queda ya el menú. Y bueno, este es un poco el final, de, el final del ejemplo. Voy a corregir dos cosas que no me gustan. <ríe> Una es eh, que en el Hero hay un padding top de 20%. Esto no me gusta. Le voy a poner un padding de 100 píxeles y le voy a dejar a un tamaño establecido para que quede un poquito más arriba, o 150. Esto se va a ver, al menos le damos un poco más de espacio al coche, ¿no? Para que, para que si la imagen es grande, pues lo bueno, lo malo es que siempre va a quedar a, al mismo tamaño. Pero bueno, no queda tan feo como quedaba antes. Ojo, a, este, a los botones, eh, claro, cuando no hay tamaño, cuando no hay espacio suficiente, pues los botones quedan pegaditos abajo o se ocultan, ¿eh? pero porque fijaros que bueno un dispositivo que sea así de ancho y así de alto no creo que os lo encontréis, pero nunca se sabe, que por el mundo hay muchas cosas. Así que nada, yo creo que vamos a abrir una mini rondita de preguntas. Hemos hecho justo una horita, que es el tiempo que yo tenía pensado para este workshop. Así que nada, chicos, preguntar si queréis y nos metemos en algún detalle concreto que... ...que queráis eh, repasar o, o, o tener en cuenta. Venga, va, ánimo, chicos. No, podéis preguntar, ¿eh? Que no, No, si yo si no os preguntara, o sea, eh, me, ha parecido, me ha parecido interesante. Hay ciertas etiquetas o TAG que yo sí conocía, otras que no... Eh, uh -huh. Me ha parecido también interesante que, que lo pusieses así poco a poco, da igual que fuese en consola o que hicieses los cambios en consola o que lo hicieses con el Visual Code, y ver un poco cómo se iba moviendo cada cosa. ¿eh? Pero bueno, hay ciertas cosas que sí que sabía, hay otras que no, y que y, y han venido bien. O sea, me ha Exacto. parecido interesante. Gracias. Muchas gracias a ti, Edu. Puedo decir lo mismo que mi compañero, la verdad. Me ha parecido muy bueno. Gracias, Cristian. Pues nada, oye, eh, cualquier duda, eh, estamos aquí para, para echar un cable. Y por otro lado, ¿qué le añadiría yo, por ejemplo, eh, siguientes modificaciones a este pequeño HTML? Una de las cosas que yo añadiría. Eh, perdón, Mar, tienes HTML. una pregunta en el chat. Ah, vale. Ay, perdón, perdón. Eh, es que el chat en Zoom es un poco feo. Eh, sí, que en la esquina. Vale. <ríe> sí. La creación de variables van dentro de la etiqueta root y pueden llevar cualquier nombre. Sí, eh, lo que pasa es que le, las tienes que inicializar con eh, dos guioncitos, ¿vale? Entonces tú pones, eh, por ejemplo, dos guioncitos, eh, me lo invento, ¿vale? Eh, ahora hacer así una un poco guay. Eh, bo, eh, drop Shadow CSS, ¿vale? Vamos a ponernos aquí creativos. Eh, una pregunta. Ahora que dices esto, que dices de variables, que está muy bien. ¿No sería mejor eh, hacer un poco atomic design en el CSS? Sí, sí bueno, sí, totalmente. Pregunta, no, es que como estás poniendo de variables, o se está poniendo así de colores y demás, sí. si tienes ahí un, un protón, ¿eh? estamos hablando de protones, átomos y moléculas, un protón de de, de colores, así podíamos, eh, eh, y explayarse ya, claro, aquí podíamos explayarnos todo lo que sí, queramos sí. un poco más. Puedes eh? tres si quieres, pero, o sea, eso. <risa> A ver, yo... Es que ha sacado un tema, pero bueno, vamos a hacer... Ya sí, que complicado. Yo no soy nada fan del Atomic Design. Me parece una manera fácil de explicar cómo empezar a maquetar y cómo colocar las cosas y cómo organizarla. Pero esto de no un átomo es un botón, luego una molécula sería un botón con un texto, luego eh, un organismo sería el botón con el texto dentro de una carta... Yo no soy fan porque al final te atas a una manera de pensar que al final acabas organizando tu base de código en pro de esa manera de pensar y muchas veces intentas forzarte a un esquema que no cuadra para las cosas que quieres hacer. Entonces Atomic Design está muy bien, pero por ejemplo, eh, si te vas a programar una web en React y te fuerzas a usar Atomic Design a veces organizas el proyecto de una manera que puede no ser la mejor, ¿vale? Entonces, yo cuando programo en React, eh, intento evitar 100% el hecho de casarme con Atomic Design, pero sí que me caso con tener un toolkit de átomos bien diseñado, los inputs diseñados de una manera, los botones diseñados de otra manera, y de aquí en adelante, moléculas, organismos, todo eso, me olvido un poco, o, o soy más flexible, digamos, ¿no? Entonces, para ejemplo, por ejemplo, lo que decías tú, Edu, para el botón, sí que tener un CSS concreto atómico del botón, súper guay, pero de aquí en adelante, hostia, los átomos se pueden combinar de muchísimas maneras, ¿no? No solo es tres átomos de una manera, pero es que a veces esos tres átomos van con un flex horizontal, a veces van en un grid, entonces a veces llevan un padding a la derecha, a veces no, y es el mismo... Entonces a veces se complica un poco, ¿no? Eh, vale, por último, eh, vamos a poner, que no sé quién me había preguntado... Eh... No sé quién me había preguntado sobre... Es que no, no veo el chat, me ha desaparecido. No veo la barra de chat de Zoom. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, seguís viendo la pantalla, ¿no? Vale, sí. entonces vamos a poner aquí un eh, sombrita y vamos a poner este Drop Shadow no sé qué, ¿vale? Que lo he copiado aquí, pues he puesto Drop Shadow y lo primero que me ha salido, ¿vale? Entonces podemos usar eh, la etiqueta Filter y usar esta variable sombrita y decir, vale, pues al... esto va a quedar feísimo, ¿eh? también os digo. Eh, pero al h1 ponle un filter usando sombrita y fijaros cómo queda. Pum, vale. Eh, o sea, es horrendo, pero simplemente es un ejemplo. Como me habéis preguntado de usar eh, variables con otros nombres para otras cosas, pues que sepáis que las variables sí que es verdad que no tienen por qué ser solo colores, sino que puede ser pues lo que se te ocurra, ¿no? Eh, voy a quitar esto porque me está doliendo los ojos. Pero bueno, habéis entendido el ejemplo, ¿no? Vale, pues chicos, eh, poco más. Os voy a subir el ejemplo en GitHub, os paso, bueno, os voy a subir el ejemplo, os paso directamente, eh, si me dais 10 segundos, os paso por el chat para que lo tengáis ya, ya, ya, el repositorio de GitHub donde está este ejemplo y voy a subir ahora mismo en cuanto cuelgue eh, el código con lo que hemos hecho en el Meetup, tanto lo tenéis en GitHub... Eh, y mañana o el lunes cuando dé tiempo a editar el vídeo o cortar eh, el inicio y el final eh, lo subiremos a YouTube para que tengáis también el recap de la charla ¿vale? y nada si queréis hacer alguna pregunta así última pues eh, ahora que ya tengo el chat y ya lo estoy viendo todo que ya he dejado de compartir pantalla pues eh, abiertos a preguntas, si no eh, día 22 empieza el bootcamp de Core, si queréis aplicar o si alguien está interesado en aplicar que sepáis que hay que hacer un pre-work de 10-15 días antes. Por lo tanto, eh, finales de enero, día 8 de febrero, sería la última semana. Semana del 8 de febrero sería la última semana que daríamos para aplicar eh, para el Bootcamp del 22. Así que, nada, si conocéis a alguien que esté interesado o alguno de vosotros está interesado. Pues en, las, con, en la página de Core tenéis las condiciones, la descripción del curso, son 12 semanas, a tope, 8 horas al día, eh, 4, horas y me, 4 horas y media de clase por la mañana, eh, un ejercicio todas las tardes con un tutor, es un formato, el formato Bootcamp, eh, para los que no lo conocéis, es un formato súper intenso, donde en 3 meses te colocas de no saber absolutamente nada de código, a programar como un profesional, eso requiere un esfuerzo titánico eh, que corre de vuestro lado y nosotros de nuestro lado corre eh, el hecho de formaros de la mejor manera posible con las mejores tecnologías del mercado que maximicen vuestra colocación al final del bootcamp eh, a la hora de encontrar trabajo y posicionaros, posicionaros con una oferta de empleo, ¿vale? Así que nada, oye, muchas gracias Cristian, Edu, que habéis colaborado un montón, 100%, súper agradecido. Por último, ya os hago la cuñita publicitaria, seguirnos en Instagram si queréis, que es arroba core.school, eh, que subimos muchas cosas y de hecho los alumnos que están haciendo el bootcamp ahora, eh, subiremos algún GIF, con, con, algún gif o alguna story con sus proyectos para que le echéis un vistacito y también si queréis ver más vídeos de meetups en YouTube, pues los tenéis ahí disponibles, ¿vale? Bruno, también, gracias por ese feedback. <risa> y, y nada, eh, nos vemos pronto, próximos meetups, ¿vale?